Yo venía levantando una pasola y me tuve el día de arriba. Y discutimos y fue un y me dio un tiro. Yo estaba ahí, discutimos. Yo se vi por mi casa. Él, él siguió para y fue un de y me dio el tiro. ¿Cuántos? Tipos? Uno. Me perdió cuatro órganos.